Seis de la mañana con 45 minutos. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Estamos listos ya en nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este miércoles 23 de febrero del año 2022. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó los eh, resultados de la encuesta nacional. ...de empleo, desempleo y subempleo, eh, que recolectó eh, en enero, son los datos de enero pasado. La tasa de desempleo a nivel nacional creció al 5.4%, estamos hablando de que alrededor de 458 mil personas, un poco más, no cuentan con empleo de ningún tipo en el país... Una cifra mayor que la presentada en diciembre del 2021, que fue de 356 mil personas, hablamos del 4,1% de la población económicamente activa. El porcentaje de desempleo a enero pasado es ligeramente mayor que el de enero del año 2021, que se ubicó en 5,3% según la encuesta las, las plazas de empleo pleno se redujeron en el 3.65% en el último mes. Esto es, esa cantidad de personas que hasta diciembre pasado contaban con una plaza de trabajo adecuado, ahora ya no lo tienen. Hasta el último mes del 2021 eran 2.919.000 personas. Y en enero bajaron alrededor de 2.813.000 personas. Estamos hablando de un poco más de 100.000 personas que pasaron de tener empleo adecuado al desempleo entre diciembre y enero. Vamos a analizar todos estos indicadores también qué pasó con el subempleo, el empleo adecuado, eh, el otro empleo no pleno. En fin, vamos a analizarlo con nuestro invitado, el doctor Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral. Doctor Recalde, bienvenido, buenos días. ¿Cómo interpretamos todos estos indicadores? Buenos días, eh, ¿sí me escucha? Muy buenos días. Sí, le escuchamos. Es muy buenos días, Carmen. Un, un saludo a usted y a su distinguida audiencia. Eh, bueno, como usted muy bien lo ha, ha relatado y ha descrito, son unas condiciones que tienden a, a como que agravarse, a ser ya no... En el, marco, en el marco de lo marginal, que podrían ser porcentajes que están variando de mes a mes después de que se ha producido la pandemia, es, es cierto y se constata una... Una, un, un efecto agravante en temas del mercado laboral eh, como se ha descrito, pero yo sí podría decir en una estructura que más o menos ha sido y siempre es más o menos eh, eh, común y que es una característica casi normal, no solamente de este último tiempo de, de, de la pandemia, que se recrudeció con un punto en el que llegó incluso al un millón de desempleados, usted recordará, un millón nueve mil, que después se redujo a 500.000 mil aproximadamente, si no me falla la memoria, cuando se hay una primera como eh, reacción de la economía. Yo no diría reactivación, sino reacción de la economía en el sentido de otra vez eh, incluir a las personas en el marco laboral, pero sí con categorías como el otro empleo no pleno en el que no se puede clasificar o son como lo configura el INEC, un residuo marginal que no se puede clasificar o el no clasificado, que también es otro efectivamente dentro de la estadística, ya que no se puede identificar primero condiciones laborales buenas con normativas, con sueldos, con remuneraciones, con condiciones de vida, etcétera, y que además no se sabe qué, qué, qué actividad dentro del sector están realizando, es decir, una actividad multi, multifacética, eh, polifuncional, que eh, de manera práctica dicha podría ser dedicarse a cualquier cosa prácticamente. Entonces, la explosión de la informalidad en grandes ciudades que uno puede también diseminar de la estadística se va afianzando en ciudades, en las ciudades grandes y en otras también, en, en Machala, en Ambato, etcétera, en las que se va mostrando una un desequilibrio estructural que ya es tónico de bueno de Ecuador y de América Latina. Entonces, esta otro, otro elemento con el que quiero finalizar esta parte es que sí si existe una relación directa entre lo que sucede con el tema de las explosiones de la pandemia o la incertidumbre de las políticas eh, de cuidado eh, frente a la que vivimos actualmente con lo que sucede en el mercado laboral. Y en este último eh, trimestre, si uno toma eh, aleatoriamente desde diciembre, eh, contaríamos un trimestre un poco especial, porque diciembre con, termina siendo el final del año fiscal anterior, se recrude ese Dado que vivimos momentos en la que la explosión de la pandemia iba a ser eh, eh, se mostraba muy irregular y, eh, y eso afecta a, a la economía y eso está eso se está evidenciando sobre una base estructural eh, del mercado laboral que ya no nos sorprende en términos eh, generales. Doctor Recalde, ¿pero cuál es la explicación técnica de este fenómeno? Si supuestamente hemos superado la peor etapa de la pandemia, si supuestamente estamos de alguna manera en una línea de reactivación económica a propósito de las decisiones que se están tomando, parecería o deberíamos estar viviendo una época distinta en que poco a poco recuperar la dinámica económica y eso generar un poco más de empleo. ¿Por qué está sucediendo esto entonces? Porque, eh, a ver, la, la CEPAL ya sacó un informe y acá mismo, si no recuerdo, lo, lo analizamos, Andrés, muy buenos días, en el sentido de que para que se recupere de manera sostenida el eh, tema de la, de la economía y el tema laboral, había que crecer a unas tasas del PIB adecuadas de manera más o menos clara, sostenidas, para que pueda impulsar la reactivación en el mercado laboral. Entonces, si es que crecemos más o menos al 3, al 5%, la recuperación se va a dar al 2023, 2024, y así va reduciéndose la posibilidad de, de crecer si es que el PIB crece a menor, a menor rango. Y si tú te das cuenta, el PIB del Ecuador, el crecimiento de la economía en definitiva, es... Si uno lo ve en el marco general de América Latina, es marginal. Crecemos menos incluso que los otros países. Entonces, eso sí puede ser una explicación técnica y global y que es advertida por el informe CEPALOIT del año anterior. Es decir, si ustedes no, no van creciendo de manera sostenida, independiente de lo, como tú señalas, de ciertos aspectos que podrían marcar ya una posibilidad de reactivación, no es que va a, a sostenerse. Otra explicación era la última que eh, técnica, ¿no? la última que mencioné al final, es que eh, estos rebrotes del de, de tema pandémico, a nuestro parecer, sí pone nerviosismo mucho en la en los actores de inversión doméstica, y que obviamente ahuyentan al empleo en ciudades grandes, sobre todo, o sea, Guayaquil, Quito, que finalmente hoy están arrastrando bastante estas cifras de las notas técnicas que se han evidenciado. Entonces, para concluir, el tema es, si no tenemos un crecimiento sostenido del PIB, que pueda ir creciendo paulatinamente, no va a ser posible que estas cifras cambien y podamos tener estas como lagunas, ¿no? Y que se nota en las cifras, porque, por ejemplo si uno ve eh, el recorrido histórico de la nota técnica, el desempleo, que es tal vez el más acuciante, eh, tiene una baja en el octubre de 2021 de 384,204. Pero después, increíblemente, claro, crece y sigue sosteniéndose hasta llegar actualmente a 458,573, que son las cifras que, que describía Carmen ya en porcentajes de la tabla, y es eh, eh, más que todo porque el crecimiento del PIB de la economía no logra poder arrastrar o sostener un mejor resultado en los términos económicos, laborales, de desempleo, subempleo y las otras categorías de la, de la estadística anual, de la estadística ahora, anual y ¿cómo? mensual y trimestral. Claro, hay, ahora uno, un indicador que me llama la atención. La tasa de desempleo en el área urbana se ubica en 7.4% en enero del 2022. Crece la tasa de desempleo en el área urbana en enero del año pasado, se ubicó en 6.9%. Y lo contrario sucede con el con el porcentaje de desempleo en el área rural. Para enero del 2022 se ubica en 1.6%, que es eh, menor al porcentaje del año 2021, que fue eh, 1.8%. Es, de, es decir, ¿es menor la tasa de desempleo en el área rural, eh, doctor Recalde? Bueno, hay que tomarlo con pinzas de eso porque eh, hay que tomar en consideración que en el área rural también hay un, un elemento de dispersión y de actividad económica distinta en otras condiciones del área urbana que en el área urbana ya se mezclan sectores económicos diversos, distintos al de la rural, porque en la rural obviamente solo está sostenida por el sistema de la agricultura y actividades ligadas a, a, a, a ese sector económico, esa, a, a esa parte de la economía. Y en el sector urbano eh, lo que sucede es que sí, de alguna manera sí se muestra eso eh, ya desde hace, de estadísticas anteriores también se muestra eso, o sea, desde el febrero 21 y anteriores, a, eh, incluso en el 20, porque eh, la explosión demográfica, la invasión al tema urbano, miren que, por ejemplo, Quito es una ciudad que eh, ex, eh, hace una explosión urbana eh, un poco eh, salida de, de las estadísticas, no se creía que iba a crecer tanto la población urbana en Quito y y ahora es la primera ciudad del país. Y sucede también con otras eh, en Manaví, etcétera. Es la explosión urbana es bastante eh, disímil en el Ecuador también. Eso podría mostrar eh, esa tónica que usted manifiesta. Sin embargo, en el área rural nosotros mantenemos un problema, y es que eh, sí existe también condiciones muy precarias al no haber protecciones, es decir, no haber la condición del adecuado. Porque para que existan las condiciones del adecuado, no solamente tiene que haber el número de el número de horas, sino que también las protecciones de un salario mínimo y las protecciones de la seguridad social, las cuales en ese sentido tampoco es que son muy universales en el sector rural. Aun cuando, claro, en el sector rural habría que decir que están protegidos por los seguros, el seguro campesino y otro tipo de aspectos comunitarios, pero igual pero preocupa en términos generales, porque. A la final es como que no está absorbiendo la economía, tan, eh, la explosión eh, de las personas en, en el sector urbano. Ya. Ahora usted ha dicho una de las condiciones es el crecimiento del pib Obviamente es el crecimiento de la economía. ¿Cuál es, cuál es su criterio sobre las acciones que está desarrollando? El, el gobierno nacional se mandó el día de ayer una ley de inversiones, constantemente el presidente habla de la necesidad de, de generar las fuentes de empleo a través de la inversión, a través del crecimiento de la economía, a través de la producción. ¿Vamos en ese sentido? ¿El país va en ese sentido, doctor Recalde? Eh, yo creo que eh, algunos algunos ajustes sí han sido importantes. Yo creo que el fundamental es el hecho de las acciones en, que han podido tener una política pública eh, de seguridad eh, y de, de salud más, más sostenida ¿no? por el tema de las vacunas, lo cual sí ha ayudado, aun cuando, como señala Andrés, parece ser un poco contradictorio porque las últimas cifras... ...son más bien de deterioro, deberían haberse mostrado de manera más, de mejor manera. Ahora, eh, las políticas, ese, ese, ese, ese eslabón todavía no se encuentra diseñado... ...porque eh, debe ser más o menos integral. Las políticas productivas que deben estar enmarcadas, al menos, tal vez en, en simplificar impuestos en tratar de identificar cuáles son los mecanismos que puedan hacer crecimiento en inversiones, eh, en ciertos sectores que podrían ser hoy estratégicos eh, y que a, a, a la vez esté acompañado de reformas eh, laborales y de la seguridad social que hoy se está debatiendo en estos últimos días, debe, no, no se mira de manera integral. O sea, no, no, parece como que recién lo está tomando de manera integral, recién lo está diseñando se ha tardado tal vez un poco hasta entender cómo es que realmente está la economía ya en términos prácticos para poder diseñar una política productiva de reactivación, de seguridad, de salud, que hoy tan, es tan, tan necesario para dar esas motivaciones que usted señala, Carmen, pero todavía siguen siendo incipientes. Es decir, el camino del diálogo me parece efectivo, porque el presidente de la República ha dicho efectivamente sí va a haber unas mesas de diálogo para tratar la seguridad social o el tema laboral, pero faltan todavía estar eh, no estar tan articulados, ¿no? y no estar tan en sintonía de qué es lo que queremos específicamente, y ahí sí ya vienen planos técnicos, porque para finalizar este comentario, estas cifras de desempleo, el subempleo y todas estas categorías de la estadística deben estar acompañadas por una reforma laboral una reforma laboral que pueda absorber no eliminar estas cifras ni hacerlas que sean de la noche a la mañana positivas, porque eso no es posible pero que sí pueda marcar un, un camino hacia un horizonte mejor en términos totales ¿no? Tengo tiempo para una... Eh... Eh, ya, ya concluimos no sé rápidamente Andrés muy puntualmente, por favor, doctor Recalde. En cuanto al empleo adecuado, eh, es decir, trabajo de mínimo ocho horas, con salario básico, no se presenta una variación importante. Uno diría, bueno, hay estabilidad, pero por otro lado se podría eh, interpretar como un estancamiento. ¿Por qué no crece el empleo adecuado? Eh, bueno, eh... Varios factores, ¿no? Eh, uno, el, el señalado desde la parte macroeconómica, como conversábamos anteriormente, faltar un crecimiento más sostenido del PIB, unas condiciones que tengan le den más seguridad a los empleadores en el área doméstica para volver a contratar. Eh, otro factor, Andrés, es el hecho de que se encuentra muy dispersa la contratación laboral por diversas reformas laborales, de la ley humanitaria, la ley de justicia laboral, es decir, una serie de complicaciones que hacen que los empleadores no tengan muchas certezas cómo contratar, ese nerviosismo de saber si viene una reforma en plano de inversiones, en plano impositivo, le hace tal vez tener nerviosismo al, a los empleadores poder contratar más. Si pudieran contratar más, Andrés, si ¿sí tienen algunos sectores la capacidad de poder invertir en, en el marco del talento humano y de contratación efectiva pero esas características, más la macroeconómica, un poco le, le estabiliza, como tú dices, sí, parece ser que le tiene ahí ni más ni menos en términos eh, estadísticos generales, pero no le hace crecer más por estas variables de incertidumbre. Finalmente, quería decir, si es que la, la, las condiciones ahora se van a ver mejores en términos de salud, en términos de integralidad en el país y las reformas pudieran ser las adecuadas, estas cifras tal vez motiven a que la contratación sea más sostenida y sea, ya se proyecte de una mejor manera acompañado por un crecimiento adecuado del PIB. Bien. Doctor, muy gentil. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Es eh, el doctor Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral en OTIOI.